Santos Laguna contra Pachuca en vivo Liga MX 2022, donde ver el partido hora y canales de esta jornada 12. Santos contra Pachuca será el siguiente partido de la Liga MX para las 12 escuadras, en lo que se perfila a ser un atractivo juego de domingo en el que estará el super líder del clausura 2022 como son los tuzos del Pachuca y los guerreros de la comarca lagunera, en que han recuperado su nivel con el cambio de entrenador. Cuatro partidos sin derrotas en los primeros cinco partidos de Eduardo Fentanes al frente de Santos Laguna, y ese único descalabro fue por 1-0, a 0, habiendo anotado 11 goles en ese tramo. Los verdiblancos se han enganchado en la pelea por el repechaje, aspirando a no conformarse con uno de los últimos boletos. Los líderes con una sola derrota, por adelante de otros en clasificación incluso con un partido pendiente. Guillermo Almada regresa al estadio con el que dirigió casi 3 años para volver como entrenador de un equipo líder y candidato al título. Este partido de Santos contra los líderes de la tabla se dará este domingo 3 de abril del 2022 y dará inicio a las 19.00 en, en el Estadio Corona. Y según lo que ha publicado la Liga MX en su página web oficial con la confirmación más importante del juego, dentro de México se podrá seguir en directo por el canal de TUDN, que tendrá la señal del juego en exclusiva para la República Mexicana. Y hasta aquí el no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.